Hola, soy Juan Carlos Hernández y soy presidente de la Federación Cosenfe las Palmas. ¿Nos comentan un poquito la... a qué se dedica la entidad? Bueno, desde la Federación Cosenfe las Palmas, sobre todo queremos dar a conocer lo que es la Federación en sí, que representa al conjunto de personas con discapacidad física y orgánica. Y el concepto de discapacidad orgánica porque muchas veces visualmente vemos a una persona que físicamente la vemos bien, no se la aprecia ninguna discapacidad visiblemente pero son personas que están afectadas por algún tipo de enfermedad, como puede ser la esclerosis múltiple, la fibrosis quística, la hemofilia, colitis ulcerosa o crón, o personas trasplantadas que están en diálisis con una serie de dificultades que les genera un problema en la vida diaria. Ese es uno de los objetivos principales de la Federación de Las Palmas y sobre todo, y en estos momentos, en esta situación, en este escenario económico actual que existe, las acciones específicas que hace la Federación de Las Palmas en formación y empleo ...dirigido a personas con discapacidad en situación de desempleo. El trabajo que hace desde el Servicio de Integración Laboral... ...de Cosencia de las Palmas en el empresario es... ...por un lado, informarle sobre las bonificaciones fiscales... ...que son importantes en estos momentos... ...para que el empresario pueda competir... ...y pueda, digamos, ahorrar costes... ...y además hay que tener en cuenta que en la última reforma laboral... ...afortunadamente las únicas bonificaciones que quedaron... ...a la hora de contratar a personas, a trabajadores... ...se han mantenido las de discapacidad... ...y eso creo que es muy interesante para facilitar la integración, la normalización de las personas con discapacidad en el empleo ordinario. Y por otro lado es que desde nuestro servicio se hace una selección lo más exhaustiva lo que el empresario realmente neces necesita. Se le envía a la persona que realmente según los perfiles que nos pide el empresario o para el puesto que necesita el empresario o la empresaria, se le remite la persona más adecuada. Y efectivamente, si no la tenemos, pues no se le remite, porque lo que se trata es de dar un servicio de calidad y que el empresario quede contento y que la próxima vez que quiera contratar, pues cuente con nuestro servicio.